Bueno, estamos en el práctico 2. Vamos a resolver el punto 2. Para esto necesitamos abrir el siguiente layer. Hay eh, que buscar en Student Digistuno Map Documents. Entonces, vamos a buscar Student Digistuno Map Documents y Sampler. Bueno, vemos que no lo podemos encontrar como un layer, entonces vamos a ir a abrir y vamos a ir a buscar eh, este archivo. Aquí está Sample, un archivo Armap, okay, un archivo lab que obviamente va a tener dos layers incluidos. Vamos a abrir, aquí está. Bueno, qué tenemos que hacer con esto, dice es seleccionar las calles, las streets que están a 5 metros del Rye Rawls, de la vía del tren con el nombre SP Rye Rawls. Ok, y que tengan el Class D Local Street Muy bien, entonces hay que seleccionar Primero vamos a buscar el right que tenga el nombre sp Right ¿No? y que tenga clases locales muy bien entonces veamos que tenemos aquí todo no destruir, aquí están las calles que vamos a necesitar más después eh, los roles son estos vamos a ver su tabla aquí están los roles ah, tenemos que buscar dry uh, roles con nombre p dry nombre aquí está el nombre ok entonces hagamos una consulta por atributo name igual uh, Ah, no estoy dirigiendo mal. LineRoll. Name. One. Veamos los valores. Este de aquí. Le doy OK. Ya tengo seleccionado este. Rolls. Son 7 de los 11. Creo la nueva selección. Ahí está. LineRoll. a sp a, a ahí está tengo eso ahora en eso tengo que buscar eh, el clases local estrell local estrell aquí Ah, no, esto es en las calles. Vamos a ver las calles, las streets A ver. Ah, aquí está. Class des, local okay Ok. Entonces vamos a buscar esta de aquí. Otra, vamos a hacer otra consulta. También por atributos. El strip. El class test Valores. Igual a local strip. Ok, todas estas son las locales street, son dos mil doscientos ochenta y cinco. Creamos una nueva selección, ahí está. Entonces street igual, local street, ¿No? todas son local street. Entonces ya tengo dos y lo que tengo que hacer es una selección quito una selección y ponerlo mmm, en este caso tengo que seleccionar las estas de aquí con esta de acá y que estén a una distancia de 5 metros ¿no? 5 metros sí. de este de acá, ¿no? o sea 5 metros del, del Railroad. Right tengo Toto, okay. ahí está, y estas tengo que sacar de la tabla, son solo 10 de la 2000. la noción con una respuesta final es 3 a 5 metros metro y ST ¿no? eso sería uh, solo me... me entra la curiosidad nada más vamos a ¿Sí, cometer Ok, aquí el otro. aquí, sí, ¿no? Todas las que están cometiendo un partido ahí. perfecto. Ok, eso sería todo.